Bueno señores, les saludo desde Academia Seguros y les cuento que este próximo viernes 26 vamos a tener una jornada muy especial. Nos vamos a ver muy temprano para que hablemos y conversemos acerca de la red social, profesional y de negocios más grande del planeta. ¿Cuál es? LinkedIn o LinkedIn, ¿cierto? Si ustedes no están aprovechando o están un poquito perdidos con el tema de cómo optimizar sus perfiles, cómo aparecer, qué publicar, cierto, todo este tipo de cosas, vamos a hablar entonces de qué es y para qué sirve, cómo optimizar sus perfiles y algunos tips también que nos han funcionado directamente a nosotros para empezar a crecer nuestras redes de contacto y hacer negocios a través de LinkedIn. Así que si ustedes quieren aprender un poquitico más y discutir y pues también compartir, nos vemos este viernes 26 de junio a las 8 de la mañana hora Colombia, México y Ecuador chao chao, regístrense pues y nos vemos